Bueno, saludos, soy Rael Banguera. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para configurar el Word para cómo hacer para configurar Word para trabajar con normas y con TED. Entonces vamos a abrir un documento que tengo aquí. Eh, ustedes lo pueden seleccionar todo para configurar el texto de una vez o simplemente presionan Control e para que se seleccione automáticamente. Una vez que esté seleccionado el archivo Word por, por defecto, les va a salir aquí en inicio, pero tenemos que ir hasta aquí donde dice diseño de página. Aquí vamos a desplegar aquí eh, donde dice tamaño y vamos a darle clic aquí en la última opción. Y aquí nos vamos a dar clic en márgenes y aquí en eh, superior tenemos que ponerlo en tres en 3 centímetros, el lado izquierdo tenemos que ponerlo en 4 centímetros. Esas son las reglas que hay para hacer un trabajo eh, en Word con normas y, y con TED. Y aquí tenemos que ponerlo en 2. Acá inferior debe estar en 3, superior en 3 inferior en 3, izquierdo en 3 y derecho en 2, no, izquierdo en 4 y derecho en 2, aquí vamos a presionar, vamos a dar clic en establecer como predeterminado para que no, no, no se nos quite eh, nunca más, para que quede así ya de, de por vida, entonces vamos a dar clic, a ah, no sé que ustedes lo modifiquen, entonces vamos a dar clic aquí, luego vamos clic en sí, miren cómo se corrió y queda mejor presentado. Ahora, eh, otra regla que no se les debe pasar es que los títulos deben de estar cada uno en una hoja aparte. No deben de estar dos, dos títulos en una misma hoja. Esa es una de las reglas de las normas y contextos. Por ejemplo, el título, este título debe estar una, en, una, en, una, en una sola hoja con, su texto, con el texto correspondiente. Ya lo demás es subtítulos. Estos son subtítulos. Estos son subtítulos. Como por ejemplo, este es un título y debe estar en una hoja totalmente diferente a la, que, a, a, a la de este título que está acá. Bueno, entonces, una vez que hayan hecho ello, hayan configurado y necesiten la guía, en la descripción del video les voy a dejar todo el, el material para que ustedes se puedan seguir guiando, para que hagan su trabajo eh, bien hecho, pero en cuanto a la configuración en Word, es esta que les mostré aquí. Eh, no importa si hicieran el archivo, cuando ustedes abran un archivo en blanco, les va a salir con la misma configuración porque ustedes ya lo tienen como predeterminado además miren como el cursor sale ya acá tiene el, el, el, los 4 centímetros aquí y para comprobarlo nos vamos aquí allá mismo y miren está en 4, aquí en 2, aquí en 3 y en 3 no se quita porque le dimos clic en establecer como predeterminado bueno eso ha sido todo por hoy y en la descripción del video les dejo el material para que se guíen en, en, eh, por si tienen alguna duda a la hora de realizar sus trabajo. Chao y no olviden de suscribirse.